Es mi suateca Ah, ah Cinco, cero, seis sí. Dímelo Tony Si ella no es famosa, no sé qué le veo. Me tiene despierto mirando hacia el techo, baby. Yo soy puesto pose, pero ahora entiendo que si no ayuda a generar, tengo que decir hasta luego. Baby, me metí en una obsesión. Que tengo que hacer para tenerte por dímelo Si quiere amor, tomalo. Si quiere dinero, ganémoslo, monialo. Hey. Baby, me metí en una obsesión. Que tengo que hacer para tenerte por dímelo Si quiere amor, tomalo. Si quiere dinero, ganémoslo, monialo be que magia cesa es con dos o tres palabras sé que vuele mi cabeza a media hora si algo raro llega y me estresa perdido entre esas curvas mi mente la tiene presa ya porfa dime qué es lo que tú quieres más. estoy buscando money dime si vas a ayudar si no te doy decline el amor no paga factura pero juntos si sí podemos avanzar Abusa abusada la niña su adrenalina ferocidad de movimiento me vuelve loco poco a poco como huracán katrina Prende esa activa un beso en el cuello luego a volvernos locos. acostumbrado a siempre el cash. Si no hablas idioma mono y no voy a escuchar. Otros quieren culiar, yo quiero generar. No quiero perder tiempo por ir a buscarte ya. Hey. Baby me metí en una asesio ¿Qué tengo que hacer para tenerte, porfa dímelo. Si quiere amor, tomalo. Si quiere dinero, ganémoslo, money and hey. Baby me metí en una asesio ¿Qué tengo que hacer para tenerte, porfa dímelo. Si quiere amor, tomalo. Si quiere dinero, ganémoslo. Monialop, ey. Hey. Le gusta Fendi, pero no consigue nada. Yo genero hasta por donde no hay pa' generar. Los envidiosos quieren vernos mal, pero más me fortalecen. Yo no vivo del que dirá. Y muchos Fendi, haga Luis Butón. Pero mami, dime todo eso, quién te lo compró. No quiero que tú digas que fui yo. Yo busco por los dos, tú a su función.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 Tómalo, si quieres dinero ganémoslo, money love, ey.